Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con el Realme C11 y vamos a hacer el destape oficial como ustedes saben, se trata de un móvil de gama de entrada que tiene características bastante interesantes como una batería de 5000 mAh, que es bastante grande y potente. Una pantalla de 6.5 pulgadas, con un notch bastante pequeño, como lo vamos a ver ahorita. Un procesador MediaTek OctaCore que está especializado en juegos. Se trata del Helio G35 de 12 nanómetros y RAM de 2 GB. Más 32 GB de ROM Es compatible con todas las bandas que actualmente están en el mercado 2G, 3G, 4G Para los amantes del 5G pues no ha llegado aún a Colombia y a otros países de Latinoamérica Entonces creo que está bien Y ya vamos a ver qué hay en la caja Entonces como primera medida lo que vamos a hacer es destaparla Listo Aquí vemos que, lo primero, nos invitan a pertenecer a la familia Realme. Como les decía, es un móvil de entrada, entonces pues es común que efectivamente la marca invite a todo aquel que ha comprado la terminal. Y aquí lo tenemos. Lo primero que uno nota es la, el set de doble cámara. Estamos hablando de un gran angular de 13 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Mm, esos sensores de profundidad de tan pocos megapíxeles suelen llegar a ser un problema porque se vuelven cámaras tipo calcomaría. Aquí encontramos el tan amado Jack de 3.5. Bueno, una entrada micro USB 2.0, lo cual hace que la carga de una batería tan grande de 5000 mA se vuelva... Un poco más tediosa y larga, pero bueno, pues en esta gama del mercado hay que hacer ciertos sacrificios. Y aquí vamos a ver qué más hay en la caja. El cable, que como les decíamos es de USB A a micro USB 2.0. Véanlo ustedes mismos. Y efectivamente, el marranito de carga de 10 vatios. Básicamente, esto es lo que hay en la caja. Para los que muchas veces preguntan por los audífonos, no. No hay audífonos incluidos. Pero es una oferta bastante interesante para todos esos usuarios que vienen precisamente de una flecha o de un teléfono no inteligente. El resto aquí tenemos precisamente la llave de la sim y la documentación con su guía rápida de inicio esos son los implementos que están en la caja algo que generalmente nos preguntan es a nivel de expansión qué opciones hay así que vamos a ver efectivamente con la herramienta esto es bien importante Nótese que tenemos para dos sim NANO y para la memoria micro SD, lo cual es buenísimo porque si voy a usar la memoria no ocupo una bahía de expansión, sino que tiene su bahía independiente. Bueno, ya activamos precisamente el sistema operativo y como pueden ver es Android, quiere decir que no trae mucho o software preinstalado Está bastante bien además trae grandes ventajas a nivel de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad una sorpresita que vimos es que efectivamente viene con Android 11 lo cual es fantástico y pues sí tiene algo en la capa de personalización a nivel del Realme UI pero pues no es por no estorba Funciona relativamente bien. Eh, la pantalla podría ser un poco más brillante, como seguramente ustedes lo van a ver. Pero a nivel de fotos, aunque no se puede esperar maravillas, porque esto es un móvil de entrada, hace el trabajo. ¿sí? En algunos momentos eh, tiende a aplanar un poco los colores, como por ejemplo acá, que quedan quemados los tonos de blanco. Pero, pues, por el costo-beneficio que presta, Está bien, el macro hace su trabajo. No se puede, por así decirlo, eh, acercar muchísimo esta cámara de profundidad. Aquí, eh, corrijo, no es un macro, sino una cámara de profundidad, pero genera efectos interesantes. Ahora, algo que me preguntaban anteriormente es si tenía, eh, básicamente, lector de huella ¿no? Como pueden ver, tiene pin, tiene reconocimiento facial o el Smart Lock. De resto, no hay por ningún lado un lector de huella. Es una terminal modesta, pero hace bien el trabajo y como pueden ver, no es muy grande, pese a los 6.5 de pantalla, no se siente con unas dimensiones inmensas. Además, para los que tienen accesorios de Realme, pues va a ser un buen móvil de entrada para poderlo usar casi en cualquier situación ahora pues se van a dar cuenta que la cámara aunque es capaz pues tiene sus, sus limitaciones sobre todo eh, cuando la luz no es la mejor cuando hay contraluz cuando escasea en la noche cosas así pero en general es una buena opción el, el parlante es mono pero vamos a a ver qué tal funciona para eso vamos a ver algunos de los videos de etcétera por ejemplo un Realme. Listo. Y de una vez también vamos a probar la pantalla. Para que ustedes se den una idea. No es el sonido más potente, pero está bien. O sea, se escucha la pantalla. Tiene ángulos de visión hey, amigos, interesantes. tenemos interesante. te el Real Realme Gama. Watch. Y el Realme Watch S. Ahora. S. Que, es el no, que el parlante está acá. Usted, Entonces hay que tener este, cuidado, que no se voy agarra, voy porque el ha rendido con sentía acá, Esta vez y, está es no, acá, Así que es, mucho cuidado bastante, para no ir a encajonar a o nivel a agarrar materiales sonido. a nivel de los de costo. Además porque tiene algo que no les hemos mostrado, de no es oferta, ese, que con que un cable se... de OTG uh -huh. Podemos llegar a cargar, inclusive con esta batería acá, de 5.000 en de antenas, podemos llegar a, a cargar, que es como por ejemplo, un monitoreo 7, de frecuencia cardíaca, de oxígeno, o lo que va a ser, como algunos llaman, O2, que en tiempos entonces, del covid aquí es aquí supremamente cargar, necesario, también tiene, en cuanto va, del seguimiento de las deportes. Y puedo seguir haciendo mis cosas, puedo seguir que viendo videos, puedo seguir el fabricante dice que como Pedro por su, su casa y, y voy dándole IPN energía a amigo sin el ningún problema. Es de color negro y ahora vamos a ver el cablecito botejero que, aunque no está incluido en la caja, pues el es bueno contar con este micro de antagonista al abrir la caja. Entonces, Entonces es a la Key final recuerden: es un móvil de entrada, el Realme. C 11 versión 2021 es una buena opción teniendo en cuenta que seguramente en esta gama vamos a tener que hacer sacrificios pero por el costo beneficio que representa está bien chévere, tiene entrada de audífonos, no están incluidos pero la mayoría de, de usuarios ya han, han comprado en el tiempo audífonos y tiene algunos que pueden reutilizar con este móvil ¿Tiene cosas por mejorar? Sí, efectivamente, la entrada micro USB con semejante batería se demora un poco en cargar y lo mismo en dar carga a otro dispositivo, pero pues es común. Si queremos algo mejor, pues seguramente tendremos que hacer una inversión más grande. Las cámaras también eh, pues hacen el trabajo, podrían ser mejores, pero de nuevo eh, la inversión tendría que ser un poco más alta. Ya hemos visto los buques insignia de la marca que son muy chéveres y como dicen por ahí para los gustos los colores entonces pues uno puede comprar un móvil que no desmerece como el C11 que tiene muchas cosas, no es el más premium pero funciona para que el usuario de él común pueda navegar, consumir contenidos y hacer de todo efectivamente en una pantalla bastante grande de 6.5, muy cómoda con un set de cámaras básicas pero que hacen el trabajo, así que no va a ser solo consumo, también puedo producir contenido, puedo mantenerme comunicado, usar redes sociales y en general todo lo que se puede hacer y un poquito más con un móvil de gama de entrada.